Hola, buenos días. Estábamos hablando de la manera en que construimos nuestras identidades y la manera en que caímos en patrones que después encontramos difíciles a salir. Estábamos hablando de... De, de la manera en, en que por nuestra propia eh, lengua, por nuestra manera de formar nuestras experiencias y presentar las experiencias a nosotros mismos y tanto a los demás, eh, creamos como una ilusión de permanencia de nuestras situaciones. Y estaba pensando en, en la manera en que decimos siempre. ¿no? Que siempre me haces esto, siempre se me tal y tal, ¿no? O tú siempre me haces esto, tú siempre me digas esto, tú siempre estás haciendo el otro. ¿no? Y es obvio que no hay, no hay nada que estamos haciendo siempre. No es la es obvio, y en los momentos en que nos encontramos sintiendo que siempre es así, podemos tener mucha confianza, que en este momento estamos fabricando un cuento, y eh, es un buen momento también de, de preguntarnos ¿por qué? ¿por qué queremos decirnos a nosotros mismos que esta situación o esta agregación de circunstancias va a tardar o perdurar por siempre. Porque esto es lo que estamos aseverando cuando decimos siempre, que siempre así está. Y una, un comentario que Su Santidad del Karmapa hizo hace algunos días cuando eh, estaba dando pláticas a un grupo de estudiantes universitarios estaba comentando que a veces somos muy raros y a veces parece que no tenemos eh, sufri, eh, suficiente sufrimiento y agarramos al sufrimiento que se nos presenta como si fuera algo que nos falta que, que, que no, no tengo suficiente dolor no tengo sufri, suficiente conflicto no tengo suficiente enemigos y agarramos a los que encontramos. Como si fuera la felicidad, que es algo que tenemos demasiado y se puede ir, porque no, esto no es algo que necesitamos como agarrar. Y una manera en que agarramos a las uh, experiencias dolorosas es de, es de pensar que son siempre. ¿Mm? También Acusar a los demás de siempre estar haciendo algo, eh, es un, esto es un, un, un, un movimiento muy, muy agresivo. En el sentido de que estamos negando la posibilidad y negándole a la otra persona el espacio de estar diferente de lo que nosotros queremos, ¿no? Um, explico un poquito más claramente por ejemplo, nosotros queremos que que un ser querido, una persona cercana nos trata suavemente o nos habla como mansamente cariñosamente ¿y, y qué hacemos? decimos, tú siempre me estás hablando muy, muy rudo muy burdo tú siempre me hablas así y estamos insistiendo que la otra persona esté así, y siempre esté así. Y estamos como excluyendo la posibilidad o el espacio de que no siempre es así. No siempre tú actúas de esta manera. Yo prefería que más te muevas en esta dirección, porque no, no me siento cómodo cuando esto sucede. Pero sé que hay muchas opciones ¿no? y si estamos pensando en cómo ofrecerle a la otra persona la posibilidad de, de, de adaptar a nuestra presencia o de escuchar lo que estamos pidiendo este siempre es muy dañino, dañino, dañino ¿no? y Vale la pena de preguntarnos cuando tenemos esta impresión, ¿por qué queremos presentarlo en esta manera tan fija, tan como firme, tan siempre? ¿no? Y es, es como el, el punto como básico donde, desde donde empezamos en una práctica budista, se puede cambiar y que todo está cambiando todo el tiempo y que este siempre no existe. Y hacemos este este acto de congelar la otra persona en su posición, tanto como congelarnos nosotros mismos en nuestra posición al agarrar a las etiquetas que nosotros mismos hemos puesto. Yo soy persona táctica. En vez de desconstruir esta identidad, deshacer su solidez y simplemente notar que esta posición en que estaba hace un momento es una de las posiciones que ocupo. A veces ocupo el asiento de la persona enojada y a veces me muevo en otra dirección y ocupo el asiento de una persona muy pacífica que estamos moviendo y nuestras relaciones también tienen esta fluidez y al tener una fluidez tienen la capacidad de transformarse en algo que sí encontramos Beneficioso o, o útil. ¿Mm? Y estábamos hablando la semana pasada de eh, la, las prácticas de purificación y cómo nos apoyan a transformar nuestro, nuestra identidad. No iba a decir transformar nuestra autoimagen, pero decir esto implica que es solo una imagen que cambia y no, no, no nosotros mismos. Pero es es crucial entender que una identidad es nada más una imagen. ¿Sí? Una imagen que tiene un contexto, como un cuadro en que se encuentra la imagen, ¿sí? y una autoimagen o una imagen eh, tiene su realidad solo en el intercambio del de contexto en que surge. Por ejemplo, eh, tenemos, podemos tener una autoimagen de ser una buena madre. Y esta eh, es una esto puede ser una, una autoimagen muy fructífero, muy eh, bueno, porque nos anima a cuidar a los demás, a buscar y, y a sensibilitarnos. sensibilitarnos. Mm -hmm. Sensibilizar. sensibilizarnos a sus necesidades, eh, puede darnos confianza. Si no esté de acuerdo con la realidad, puede no ser tan bueno porque podemos pensar que ya soy una buena madre y dejamos de seguir como eh, eh, creciendo en esta dirección. No, a, cualquier de los dos. Sin embargo, la idea de ser una buena madre depende de muchas condiciones. Depende de tener niños o, o, o personas en, con quien tú te relacionas como si fueran tus niños, ¿no? Abuela puede ser una buena madre para, ¿no? para gente que no son sus niños biológicos. ¿no? Un padre puede ser una buena madre también. Es una imagen. Nada más una imagen. Pero las imágenes tienen poder. Y el autoimagen que nosotros tenemos tiene mucho poder. Y cuando agarramos a estas imágenes como si fueran realidades, y cuando agarramos a las identidades como si fueran realidades, nosotros hacemos básicamente el mismo gesto que hacemos diciendo, diciendo siempre que yo soy así. ¿Sí? Y varias veces, varias personas me han tratado de explicar la diferencia entre ser y estar, que confundo muchísimo. Y los principios... Son claros, ser es para lo que perdura, que es como siempre, permanente. Y estar es por el provisorio. Pero no siempre se, hay confusión entre la aplicación de, estas, de los dos verbos. Sin embargo, me parece útil pensar que podemos decir que no hay nada que somos. Solamente hay lo que estamos en este momento. No somos, no decimos somos enojados. ¿no? Yo soy enojada. Decimos estoy enojada. ¿no? Entonces, ¿por qué decimos soy enojona? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué no decimos estoy enojona? ¿No, no hace más caso? Es divertido, ¿no? aparentemente, de los dos testigos que tengo aquí, parece, suena raro, pero en mi opinión, ¿no? si enojón es algo que tú siempre eres y es parte permanente de lo que tú eres, entonces puedes decir, soy así. Pero lo, lo, lo probable es que cuando dices soy enojona, no estás enojada. Estás triste, estás reflexionando con mucha tranquilidad, estás como arrepintiendo, estás observándote con una sabiduría en lo cual hay una diferencia, hay una distancia entre tú y el enojo. Y este, este paso en nuestro autoanálisis o nuestra introspección debe que hay una separación entre las emociones, no importa cuán habituales son. ¿Habituales son o están? ¿Habituales están, no? Debe de ser. Eh, si... Si abrimos nosotros mismos este, como, no, no, no, no, no somos nosotros quienes necesitamos abrir el espacio, porque está, existe este espacio entre yo y las emociones, yo y, y los patrones. Y es muy, muy fácil saber porque tú puedes acordarte momentos en que no estabas, bajo el, el control de esta emoción. Hay momentos en que te puedes sentar y pensar, ay sí, en este momento sí me caí, pero fuerte. El hecho que puedes decir esto implica que no siempre estás caída. ¿no? También te paras a veces. ¿no? Y el hecho de que hay un aspecto de tu ser, hay una aspecto de tu estar. No van a aceptar esto. Hay, hay momentos en que ves que obviamente hay mucha distancia entre la persona que está introspeccionando, revisando, arrepintiendo y la persona que hizo el error. Hay mucho espacio. Y hay un, una situación de, que también acabo de escuchar en, en una enseñanza recientemente de su santidad del karma Y estaba contando de un discípulo muy importante y muy famoso del Buda que se llama Angulimala. Mala. Anguli quiere decir dedo y mala es un, un guirnalda o rosario y Mala en su día era lo que nosotros llamamos, bueno, ¿cómo lo llamamos?, un asesino serial, ¿así? ¿Ah, eh, era básicamente un asesino serial, pero lo hizo con una filosofía, una vista muy distorsionada en que él había escuchado o se le ocurrió que uno, agrega fuerza espiritual al tomar la fuerza vital de otras personas. Y tenía la, la idea de que cuando uh, uh, iba a tener matado, que cuando habrá matado mil personas, mil personas, mil, mil, mil, mil personas, uh, estará, esto estará en, en la cima, la cima, la cima de, de los logros espirituales. Y fue persona muy, feroz, persona con mucha, una voluntad como muy, muy feroz. Y estaba matando gente y acumulando, tomando un dedo, o a lo mejor era el, el dedo pulgar. Eh, y hizo una guilnasta y llegó a tener 999 y esto era la, la última persona que iba a cumplir este proyecto tan grande que él tenía y él pensaba que esta última persona esta última víctima debe de ser Alguien especial. Estaba pensando, ¿quién debe ser? Y en el entretiempo, eh, era obvio, era conocido como una persona terrible, terrible. Nadie se le acerca. Cuando ven que él, él viene, él se está acercando, el pueblo se vacía, la gente se va, ¿no? Se, se, se van, ¿no? Se, se esconden y escapan. Y, eh, pero había una persona que seguía preocupándose para él. Había una persona que, que le quiso cuidar y que le inquietaba el hecho de que de dónde va a tener su comida. ¿Cómo se va a alimentar cuando todo en la toda la gente se va escapando cuando él se acerca? ¿No? Él, él debe de tener hambre creo que debe de ser obvio quién era esta persona. Era su madre. Y su madre. Y esto es, es si, si no sabían que era el madre, entonces eh, a lo mejor no es tan impactante, pero el hecho de que lo probable, pens, pensaban de que podría haber sido su madre, eso se le ocurre. Que el hecho de que sabemos que las madres así son, ya nos debe de decir algo. ¿De qué es una madre? ¿Y qué, qué es la capacidad de las relaciones entre dos personas cuando la relación se basa en, en amor, en querer cuidar? Esto no debemos de perder la oportunidad de preguntarnos, ¿qué significa esto? Sabía que iba a ser su madre. Pero si sí fue su madre. Y ella preparó una comida y se le acercó a él, queriendo ofrecerle algo a comer, quitarle su hambre. Y cuando ella se estaba acercando, a Mala se le ocurrió: Ay, sí, pues las mamás, las madres son como personajes poderosas en la vida de uno. A lo mejor esto sería, ya sería buena como mi última víctima. Y al hacer surgir este pensamiento tan terrible, eh, al Buda le dio cuenta, el Buda se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y inmediatamente vino a entrar. Y le dijo directamente a Angulimala, no piensa en ella, yo sería mejor como tu última víctima. Ven para mí. Y se fue, se, se alejó el Buda caminando lentamente, pero se alejó. Y el Buda, al estar moviéndose eh, por, por, eh, por la manera en que el Buda estaba andando, el Angulimala no le pudo alcanzar y le dijo al Buda, para, espérame, no te muevas. Y el Buda le dijo a Angulimala, yo he parado, yo he cesado. Pa parado implica, yo he parado. Eres tú que te estás moviendo. Impulsado por tus engaños, por tus aflic aflicciones. Y en este momento, por haber como tenido esta experiencia, escuchado esto, se le ocurrió de repente a que mis aflicciones me están impulsando. Que si sí, yo estoy moviendo, impulsados por aflicciones. Y fue la prim el primer momento en que a Angulimala se le ocurrió que él y sus emociones aflictivas no eran indivisibles, que era algo que le impulsaba, pero él era el impulsado. Y que esto como abrió una brecha en su autoentendimiento. Y en este momento em, em, empezó a contemplar que a lo mejor yo no soy mi rabia, yo no soy mi odio. Hay una, hay, hay una separación y en este espacio, en esta brecha, hay lugar para mover, para alejar. Y por esta, el poder de esta enseñanza vivencial que, que el Buda le había dado, él pidió de que el Buda ahora le acepta como su discípulo. Y el Buda dijo que sí, que le era terriblemente espantoso para muchas otras personas, que, que no, ¿cómo vamos a sentarnos a su lado? ¿No? Pero el Buda dijo, no, él ahora ha parado. Y le aceptó como monje. Y Anguilmala fue un monje muy, muy bueno. De hecho, no sé si es por su... lo que vivió con su propia mamá, pero en había hay otra, otra historia con Anguilmala en la cual eh, una mujer estaba eh, dando a luz un niño y estaba teniendo muchas complicaciones. ¿No? Y ahora estamos hablando de do, hace 2,500 años, en que había mucha expertise en las, ¿cómo se llaman las? Partos. No, las, las mujeres que ayudan. Sí. ¿Mm? Las parteras. Las parteras. Sí. Eh, las parteras tenían mucha habilidad, pero puede llegar un momento en que ya no, ya no hay más que pueden hacer. Que había una mujer en esta situación con, con dolor increíble. Y quien ella pidió de hacer eh, plegarias para ella y participar en su parto con sus aspiraciones, con su práctica, era muy mal. Y él se le acercó y dio un verso, dijo un verso que en Pali hasta, hasta hoy. Piden a los monjes de recitar para las mujeres cuando empiezan a eh, dar a luz los niños. ¿Sí? Así que Angulimala se convirtió en un practicante excepcional al entender que se pudo separar, que pudo transformarse y se transformó por completo. ¿Sí? Y esta, esto es un, un caso obviamente extremo, pero a veces nosotros también al no, no tener muy, muy claro que una identidad no es un ser. Identificarnos de esta manera no implica que así somos. Y los momentos en que así estamos son cortos. Dependen de causas y condiciones. Y las condiciones se juntan y después se separan. Y a más entendemos cuáles eran las condiciones que nos permitían actuar de esta manera, principalmente condiciones internas, a más entendemos esto, a más podemos ir quitando las condiciones, ¿no? debilitando la, la base que, ¿no? que, que permite que, hacen, que, que crecen, estas, estos impulsos. ¿Sí? La, la práctica de purificación de Vajrasattva es una de las herramientas que utilizamos para, para trabajar de manera muy, muy hábil y muy directa con la identidad. ¿Sí? Y, en general, prácticas eh, tántricas eh, como disfrutan o aprovechan del material como tan flexible y creativo de nuestras identidades, ¿no? en el sentido de que nos podemos identificar completamente, de manera completamente distinta. Nos podemos ver puros. ¿no? Y entendido que practicando tantra sabemos que estamos practicando como si fuéramos puros. No nos confundimos que en realidad somos ya, sino que si empezamos a actuar de esta manera y ver nuestro potencial de ser así, crea un espacio de transformarnos en realidad en esto. Y con la práctica de Vajrasattva, Creo que la mayoría de, de nosotros lo, lo hemos hecho o lo, lo hacemos, ¿no? Eh, bueno, no les puedo preguntar porque no me pueden contestar. Eh, sin embargo, voy a dar por supuesto que sí. Y que eh, con una práctica de purificación utilizando Vajrasatva, eh, lo que hacemos es... Eh, Empezamos donde estamos, que es personas que crearon muchos errores, y nos permitimos limpiar. qué quiere decir, nos permitimos soltar los errores y los aspectos de nuestro, nuestra conducta, que de, de las, los cuales no estamos muy orgullosos las palabras fuertes que decimos, los actos, los gestos físicos, la conducta que, que no digna nuestras capacidades más altas. ¿Sí? Empezamos reconociendo que yo no soy esto. Si hice esto, es un acto que forma parte de... de mi continuo personal, de mi historia personal, pero este episodio, episodio, episodio puedo cortar del guión, ¿no? Puedo decir que no, esto ya no, no quiero que forme parte, forma parte de mi historia personal, de mi, de, de la persona que lo estoy formando, entonces lo quito, ¿no? ¿Y cómo lo quitamos? Empezamos a reconocer que esto no es útil, no me sirve, fue erróneo. Si lo creé, ahora lo voy a deshacer. ¿Sí? Y visualizamos que la luz de la pureza de Barra Salva nos llena y nos limpia de esto. ¿Sí? Pero hemos pasado por el primer paso crucial de reconocer dos cosas a la misma vez reconocer que era dañino y reconocer que no es parte integral de lo que somos. Y por esto lo podemos soltar, podemos remover. ¿Sí? Hacemos la parte de esta visualización y después nos vemos puros. ¿No? Y esta parte, a veces haciendo esta práctica como... Movemos demasiado rápido hasta saltamos este aspecto de vernos puros. ¿No? En los textos a veces dice que Vajrasata te dice que te, tú eres puro, limpio, bla, bla, bla, bla, bla, y vamos siguiendo con, ¿no? con la práctica. Es momento de detenernos de, de un rato y vernos puros. Y experimentar la sensación de estar completamente libre de esta historia y de deletar de del nuevo guión que tú has creado que esta es la persona esta es la biografía personal que estás escribiendo y mira qué bonito te está quedando te está saliendo muy bien Delete de esto y después al reconocer que formamos nuestra identidad paso por paso, acto por acto, momento por momento, día por día. Entonces, en este momento, al terminar esta parte de la práctica, tenemos dos opciones. Seguimos con la trayectoria de esta biografía muy bonita o nos retrasamos a donde estábamos haciendo el error otra vez es obvio no queremos retrasarnos queremos mantener esta esta sensación de nuestra propia pureza y bondad que es lo que creamos al reconocer los actos erróneos y al arrepentirlos y al sentir que queremos seguir ¿No? Y esto viene de arrepentir, reconocer lo equivocado que era, arrepentir, pero también viene de la experiencia del gozo, de un gozo muy sutil, de estar libre de todo esto, de estar formando una biografía divina, ¿no?, Y por el poder de estos dos impulsos, tomamos una decisión, ¿no? un compromiso muy, muy firme de no repetir la acción. No, no lo hacemos de manera castigante, sino man lo hacemos como, como alguien que se ha limpiado y vestido muy, muy cuidadosamente para salir un domingo, ¿no? Y vemos, sabemos que cuando salimos de la casa va a haber fango y no vamos, si, si viene un auto, no vamos a ponernos al lado del fango porque vemos que va, sabemos que va a pasar. Entonces salimos con mucho cuidado, si hay fango y auto me alejo, ¿no? Y voy buscando dónde voy. Al querer mantener la sensación de limpieza, ¿no? de, de hermoso, ¿no? Y la, esta práctica de Vajrasattva como herramienta de transformar la identidad eh, cuando es algo que podemos eh, como traer y utilizar como, como apoyo cuando estamos tratando, trabajando con emociones fuertes que nos parecen casi indivisibles. bueno ya sabemos que no son indivisibles, pero son compañeros tan constantes, en nuestra opinión, que es casi así. Entonces, la práctica de Vajrasatva, tú sueltas, tú te alejes literalmente tú te separas ¿no? de estos errores, de estos patrones. Y te ves otro. ¿no? La, la práctica de Vajrasatva... Eh, creo que esta parte no, no quedó transmitida la semana pasada, que eh, la práctica de Vajrasattva cuando uno lo hace eh, con intensidad durante un, un, un largo tiempo, eh, es mucho más que un apoyo a esta, este proceso de transformación, sino transforma en sí. y eh, Muchas veces se recomienda hacer retiros de Vajrasattva que tradicionalmente eh, se hace en forma de eh, tres, retiro de tres meses. Bueno, hay una tradición de hacer esto. No siempre hay que hacerlo así, pero hay una tradición. Y eh, cuando uno se ofrece tres meses de poner al lado los presupuestos y poner al lado todas las condiciones que, que nos eh, como repiten, tú eres así, los contextos en que hemos, porque utilizamos los contextos como material para formar nuestras identidades y patrones. Así que aleja, nos alejamos de los contextos habituales en que estamos normalmente. Y esto crea un espacio de mucha posibilidad. Y especialmente la posibilidad de vernos diferente. Y creo que una vez en la vida hacer este retiro eh, nos ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. De, de mirar muy honestamente a lo, la biografía que en este momento tenemos, ¿no? la historia personal, la mezcla kármica, la combinación de impulsos y hábitos que tenemos, y mirar muy honestamente nuestras acciones de esta vida. Y, lo, y el, res, el resultante... Eh, como biografía que tenemos pero lo ha, hacemos este repaso de la vida en el contexto de estar reescribiendo la biografía cada sesión y de estar dándonos el permiso de imaginarnos diferente ¿Sí? con pasos muy valientes, de no solo imaginarnos, sino de empezar a formar esta persona que de hecho preferíamos ser. Y este proceso empieza con un acto de imaginación, de ver la posibilidad de ser diferente, de actuar de manera diferente, de ser sumamente compasión, de ser muy, muy bondadosa, generosa. Cualquier mm, etiqueta que tú te gustarías ver, ¿no? como tú de verdad lo que tú eres, entonces tú te empiezas a ima imaginar que de verdad podrías como corresponder a esta imagen. Podrías como formarte de acuerdo con este modelo que te permite soñar. ¿Mm? Y este proceso de renovar de de verdad renovar la vida, es, es algo que como, esto, esta es la, la promesa de un retiro de barrasada. Y yo sé, esto no implica que le va a suceder normalmente, pero creo que entre las dos monjas en este cuarto, dos de nosotros tomaron la decisión que sí me quiero ordenar durante un retiro de mi Finalmente, ¿no? Y en nuestros casos, era una muy buena decisión. Y la, en ambos casos habíamos pensado en esto antes, sino que no nos vemos, no nos vemos como ya, como posible, como si yo podría ser una buena moja Y como descartar los imágenes destructivos, negativos dañinos, descartarlos y permitirnos a, a adaptar nuevos esto es la eso es algo muy poderoso que ofrece un retiro de vajrasattva y lo estoy mencionando porque estamos contemplando ahora de, de, de hacer un retiro de vajrasattva en grupo eh, en, en México en el año que viene. No, no está cierto que, que vamos a poder, pero hay una hay una hay un Lo hemos imaginado. Y les quiero invitar a empezar a pensar si sería algo que le gustaría hacer y que podrían imaginarse haciendo. Lo probable es que sería en junio, julio agosto algo así. Sin embargo, es importante no aplazar nuestros planes de, de manifestar o, o vivir de acuerdo con nuestra imaginación. Es importante no aplazar la práctica de verdad transformadora que vamos a hacer a un retiro de Vallesap o un retiro de cualquier cosa. Porque la fluidez de lo que somos o estamos, la... la posibilidad infinita de cambiar está ahora y no es algo que se puede actualizar en el futuro es algo que se actualiza en un presente ¿Mm? puede ser que el, el presente el momento presente en que creamos esta persona que queremos ser, puede ser que esto no es el momento, pero el momento en que suceda, vamos a estar presentes, va a estar nuestro presente. No va a ser algo que estará en el futuro. ¿Me explico? ¿Está claro? Así que esta... Esta promesa que nos promete el Dharma, de no solo de tener una naturaleza bondadosa y búdica, sino de tener en cualquier momento la posibilidad de, de manifest, manifestar esta naturaleza. Esto es algo que no debemos que la posibilidad y más que posibilidad, la probabilidad de despertar es ahora, en cualquier hora, y si no lo hicimos en esta hora que pasó hace tres segundos, en otro, otra hora, y nosotros, nuestras vidas están constituyendo, constituido constituidas de ahora, muchas horas, perdimos ya muchas horas, las horas que nos quedan son irrelevantes, la hora que cuenta es ahora, esta hora, Así que les quiero pedir de tomar algunas horas juntos de simplemente imaginar o soñar. Pero soñar un sueño que puede ser una realidad. De cualquier aspiración tenemos cualquier potencial queremos ver como realidad manifestándose, que tomemos un momento de, de soñar y imaginarnos y juntar esta imaginación con una aspiración de de verdad ser así, no son turbulentos Y a lo mejor podemos terminar con, con la aspiración más alta que podemos compartir todos, que es la aspiración de bodichita. de generar en esta vida la determinación de realizar nuestra naturaleza búdica con el único propósito de poder dar una felicidad ilimitada a todos seres. Y esta caligrafía que que hay es caligrafía de su santidad el Karmapa y son las uh, tres sílabas de la palabra Bodhicitta. Y creo que podemos terminar con esta aspiración. Que el bodichita, donde quiera que no ha nacido, que nazca, y donde quiera que sí ha nacido, que perdura y sigue creciendo, y también que nosotros mismos podamos ser la causa. Que así, no sé.